Bueno, vamos a ver, ¿y con qué cuentas tú? Pero si no tienes nada, hombre. Hay que llevar un poquito de, de armas. Algo mejor que ese mierda de cuchillo. Además, tiene una mochila de te Venga, hombre, por Dios. ¿Te quieres plantar ante la gente ante eso? Venga, hombre. Venga, venga. Vamos a cambiar un poquito las cosas. Venga, granaditas por aquí. Eh. Sí, esto te hará falta. ¿Puedes leer alguno de estos? A ver si puedes leer alguno de estos. Hombre. Hostia, lo hemos conseguido, pesca. No, no, no, muy buenas amigos vengadores y vengadoras. Aquí estamos nuevamente en of de Kai en nuestra nueva base. En nuestra nueva base. Y aquí, bueno, cerquita tenemos una horda. Tienen que estar cruzando por ahí, si los veis vamos a apagar la luz y a escondernos y veréis cómo están por ahí dando vueltas bueno eh, ayer ya sabéis lo que pasó hubo un de esto ha habido una contestación espero vamos a acabar con esta horda de bananos eh, bananos podridos evidentemente con manchitas sí pero o sea, los, los mejores platos ¡Uy, dios mío este sí que es un tarugo ¿eh? este no queréis de, este porque no os deja ni conducir ¿eh? atentos ¿eh? es más fuerte que el coche pero bueno o sea que vamos a huir corriendo de aquí y estamos con el jefe militar que nos ha dicho, oye, vámonos a meternos en Gresca con estos banano boys y vamos a a quitarle sus armas. Así que vamos directamente para allá. Bueno, vamos a ver. Venimos aquí a quedarnos con vuestras armas. Esto yo creo que tenéis que tenerlo bien claro. A ver... Tú no tienes cara de tanaka. ¿Dónde está tanaka? Tanaka. Nos negamos a ser explotados. Danos un descuento y podemos hacer negocios. El bajo en caloría está abierto al intercambio. Sin embargo, si le digo, te tengo una mejor oferta, entrégame las armas y te perdonaré la vida. Entonces, bueno, pues se pondrán tanto violentos. ¿Qué hacemos? Confrontamos a Tanaka, a ver, negociando un poco usurera. Así que... No, no, no, este ha oh, nos ha matado. Mira, mira, mira, mirad la, la transformación. Se ha transformado al final, qué bueno. bueno. Bueno, pero hemos perdido por lo menos a uno. Perdiste a un personaje, pero tu comunidad sobrevive. Dependen de ti para seguir adelante. Veréis, todo lo que sea mostraros lo que ocurre en el juego que ya lo he visto muchas veces y ha pasado evidentemente queriendo y sin querer esta vez ha sido sin querer eh, no no no es querido que los mataran pero bueno se da, eh, hay que tener en cuenta que teníamos todas las de perder no tenía armas también tenía la opción de haber hecho un trato con Tanako. es decir no haberse puesto hostil ...hubiéramos ganado más con Tanako... ...o al final hubiéramos tenido que... ...eso depende de las historias... ...pero bueno, ahora... ...¿ahora qué es lo que pasa? ...que... ...o sea, quiero decir, después de esto... ...¿qué es lo que pasa? ...porque han matado a un compañero nuestro... ...ellos siguen vivos... ...y ella, que es la superviviente... ...que es... ...si no creo que equivocarme... ...Lucy... ...es la que... ...por cierto, Lucy... ...así había puesto yo por eso había tirado una granadita ahí gracias Lucy hiciste algo hiciste algo por él pues bueno ahora tenemos enemigos entre comunidades bueno una comunidad chiquitita con tres tíos que nos lo podemos cargar en cualquier momento pero claro tenemos que volverlos a buscar vamos a ver si está en el mapa en paz nunca bueno ya ya estamos aquí ya estamos aquí bueno, aquí ha muerto nuestro compañero, había otro coche. Beca. Ah no, sí, bueno, beca es. I'll get this home vale. for you. Put it to use. O sea aquí. Aquí no están los enemigos, desde luego. Y otra this oh. place out. Zombie free. Sí, claro. be careful. Bueno, pues ahora vamos a llegar hasta ahí. Aquí es donde están los cabrones estos. Míralos, lo hemos encontrado. Eh, eh, eh, ven, ven, ven, ven, ven, ven. Que tú, tú estás, tú estás más armada. Coño. Que estás no ven, ven, ven, ven, Ahora, Joder. ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, ven, Ahí está, ahí está. Ahora vamos al rock and roll. ¿Os creíais que os ibais a librar? Aunque sí, ¿no? ¡Oh, I need a medic. Os, voy me Ahí está, voy a atropellar, te voy a atropellar, tío. Tú ya. Se acabó contigo. Se acabó. Mira, te está matando ahí un, un zombie. Voy a dejarlo que te mate. Vas a ir muy mal. Ay, ay, ay, que te coja, que te coja. Que te coja, eh. Ay. Anda que no son útiles los coches. Anda que no son útiles los coches. Mira, me quito aquí. Otra vez el tío. No, no, no, no. Tú te vienes para acá. Tú te vienes para acá. Tú has matado a mi amigo. Has matado a mi amigo. Y vas a recibir la venganza que te mereces. Ahí está. Y tu amiga también, por supuesto. Venga, transfórmate, anda. Que te veamos los ojitos. Lo conseguimos. Bueno, cogemos todo lo de nuestro amigo muerto. Bueno, todo lo que valía la pena, en verdad porque tampoco es que tuviera mucho. Ah, no, este no es nuestro amigo, este este es nuestro amigo. Este es nuestro amigo, caray, caray. Pues sí que tenía yo. No, este tampoco es nuestro amigo. Esta tampoco. Este. Este es nuestro amigo, me imagino. Sí, que iba con... Bueno, pues lo hemos vengado. Hemos vengado... Y nos hemos quedado finalmente con las armas. Sí, señor. Nos hemos quedado con todas sus armas. Incluso con cosas... Ya sabéis. Vamos a ir a Vamos a ir a la base. I hate crowds, especially zombie crowds. Fatality. Fatality. Me encanta. Bueno, pues vamos a ir a, a la base y vamos a terminar el estrés. de Kai 2 ya habéis visto un poco qué es lo que puede pasar cuando os ponéis de malas con una comunidad aunque sea una comunidad miserable y bueno ya sabéis también lo que podéis hacer si volvéis con vuestros amigos y os los cargáis a todos poquito a poco bien, estamos volviendo a la base porque tenemos que coger el, eh, tomar el control de Franklin y vamos a terminar este vídeo de hoy eh, que creo que ha sido bastante didáctico. Yo pensaba que no, pero ha acabado siendo bastante didáctico. ¿Por qué digo que didáctico? Pues porque hemos visto. Mira, mira qué coche, mira qué coche, Dios mío, esas curvas que tiene y esas ruedas, ¿no? Porque hemos visto qué es lo que pasa cuando te pones de mala con, un, con una comunidad, cómo tienes que atacarlos. Cómo se vuelven hostiles contra ti. En definitiva, comercio que sale como oh oh oh oh que está enfadado. Bueno, pues nada, pues se mata y punto. Vamos a meter todo, todo, todo y cuando digo todo me refiero a todo. Esto no sé si cogerlo en verdad porque esto es. Esto para vale, pues vamos para ver qué es lo que qué es lo que nos depara. El día de mañana en Stay of the Kai. Ahí está Franklin. Nerd alert. Oh, <ríe> nos hemos caído para allá. Bueno, venga. Venga, venga, vamos a dejar una tontería. Vamos a coger a Franklin. Bueno, habéis visto si eso. Franklin. Te dejo el legado para ti. Bye. Don't get killed. Uh -huh. Vale, y ahora tendrás que ir. Allá. Así que amigos, nos vemos mañana con Franklin. Vamos a hacer negocios con Franklin, creo que hemos visto bastante de, de hoy. Y mañana nos vemos en otro capítulo. Le cueste a quien le cueste, le pese a quien le pese, le moleste a quien le moleste. Pero nosotros vamos a seguir con los videojuegos. Nos olvidamos del salseo, eh, espero, espero que dejen las navidades tranquilas a la gente y a ustedes, por supuesto, evidentemente, que paséis unas muy buenas vacaciones. Así que nos vemos amigos, hasta la próxima.